se ha fomentado la creación de redes sectoriales de expertos y el aprendizaje entre pares de Latinoamérica y España. Se trata, además, de centros activos de pensamiento, donde se analizan, debaten y formulan ideas sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015. La red de centros de formación se compone de cuatro unidades situadas en lugares estratégicos de la región